Hola, buscadores. Me han hecho una pregunta bastante interesante y creo que es bueno que os la comparta con vosotros la respuesta, lógicamente, ¿no? A ver, la pregunta concreta era, ¿sirve de algo el bautismo en un niño? Porque evidentemente uh, no hay consentimiento en el niño pequeño, el bebé, o cuando se bautiza a una persona mayor, se podría entender, pero a un, a un niño, lógicamente, no... No, o sea, no hay consentimiento, no hay voluntad, no hay conciencia, entonces sirve de, de algo esto. Evidentemente, la respuesta de la religión es que sí, porque es una marca que deja, bueno, deja marcada a esa persona como que es de los suyos de, de ese Dios, lógicamente. Y eh, en el hipotético, en la hipotética situación del fin del mundo. Pues eh, eso sería como un faro que destaca mm, a esa persona, aunque ella no hubiera rezado, no hubiera seguido la religión ni nada, tiene esa marca y por lo tanto se le salvará. Esa es la explicación religiosa, que si os la pensáis, bueno, más o menos, eh, la he resumido, eh, si os la paráis a pensar os daréis cuenta que no tiene ningún sentido, no tiene ni lógica ni, bueno, nada. No vamos a entrar ahora en el detalle porque no veas, podríamos estar aquí horas discutiendo de la falta de lógica y la falta de, de sentido común simplemente y la injusticia que representa precisamente, que habrá millones de personas que nunca han sido bautizadas y que son muchísimo más santas que esta que quizás sí se ha bautizado, ¿vale? Y a esta se las salvaría y a otras no, ¿entendéis, no? Pero bueno, dejémoslo estar. Um, no. La respuesta corta es no, no sirve de nada, ¿vale? El bautismo para un niño y cualquier elemento ritual de cualquier clase, no solo religioso católico, daría igual, ¿vale? esotérico mismo, da igual. Si no se hace conscientemente, no sirve de nada. A ver, sirve para los padres, en este caso, ¿eh? el bautismo, los padres se quedan descansados, se quedan tranquilos y eh, creen que así tienen poder hasta cierto punto, ¿vale? Poder en el sentido de esa persona va a ser católica o religiosa o cristiana, da igual eso. Entonces, pero primero, esto es una elucubración mental, no es una realidad. Y segundo, sigue siendo algo que es tremendamente injusto. Estás obligando a alguien a que tenga algo que no sabes si lo querrá, si no lo querrá, recordad, no sé si habéis oído las noticias últimamente, que hay gente que dice que apostata, <ríe> es que la palabra la palabreja se las dice, no uh, que significa que renuncian a la religión en la que han sido metidos por narices por sus padres, entonces tienen que ir a la iglesia, a decir que ellos no quieren seguir esa religión, Dar, darse de baja, vamos, pero es más difícil darse de baja de la religión católica que de una secta, de otras sectas. ¿Vale? Um, es injusto, no es correcto, pero tampoco es que pase nada. Simplemente si tienes bautizo o no, no cambia nada en tu vida. Yo soy bautizado, nací en una familia muy católica y me bautizaron, bueno, me hicieron todos los sacramentos. ¿eh? Hasta los 13 años iba a misa cada, ¿no? cada semana. Porque sí. Y me hice la segunda confirmación, creo que le llaman. Ya ni me acuerdo bien. Vale. Pero a mí no me ha representado nada. Cuando dejé la religión católica, yo no necesito apostatar. Yo no necesito dar la... O sea, que demostrar que sigo o no sigo una religión. Pues yo paso de eso y ya está. Pero es que lo importante, es, y lo intento transmitir muchas veces, la religión. Todas, toda la cristiana, la, la musulmana, da igual, todas las religiones se basan en algo real, en una serie de leyes cósmicas, para que nos entendamos, que el esoterismo sanciona, te explica cómo son, pero te las explica, ¿vale? No simplemente dice son así y ya está. Y eh, lo que ocurre es que... Cuando se difundió cualquiera de esas religiones, siempre es hace tiempo, religiones modernas hay muy pocas, de las muy antiguas todas son, ¿no? Eh, cuando se difundió la mentalidad humana no estaba preparada para entenderlo a nivel profundo, los conocimientos esotéricos iban solo de boca a oído, de maestro a discípulo y además todo en, mu en mucho secreto, no, no se iban dando porque la gente no estaba preparada para eso. Pero era bueno o interesante que empezaran ya a aprender cosas de ese estilo. Y entonces se les enseñaba en forma de metáforas, cuentos. No cuentos falsos, en el sentido de que es un cuento, no vale nada. No, no, no, metáfora, que es algo novelado sobre una realidad, un núcleo de realidad. Entonces, por ejemplo, el bautismo es una de, uno de los hitos que marcan y señalan el camino evolutivo las llamadas iniciaciones, en el esoterismo se llaman así, pues vienen, empiezan con la primera iniciación, que es el nacimiento en Belén. La segunda iniciación, el bautismo, la tercera, la transfiguración, etc. ¿Vale? Entonces, estos son hitos que marcan el camino evolutivo para todo el mundo, no para los cristianos, para todo el mundo. Solo que en la religión cristiana se enseñó y se plasmó en forma de metáforas que venía a decir que la vida de Jesús era un ejemplo del camino que todos tenemos que hacer en diferentes vidas, ¿eh? No hace falta que la hagamos todo en una. Él era, vino a remarcar eso, básicamente. Entonces, el bautismo tiene un sentido, sí, pero cuando significa que tú llegas a la segunda iniciación y controlas tus emociones, ¿vale? El control de las emociones, que lo resumo, ¿eh? Una segunda iniciación es mucho más complejo que eso, pero para que nos entendamos, ¿vale? Entonces, ¿tendría razón en el bautismo? Bueno, sería un ritual que podría servir para confirmar a esa persona que ha llegado a ese nivel evolutivo, a esa persona o a otros, porque se suele hacer en público, ¿no?, para que los demás lo sepan. Pero a nivel tal como lo pinta la religión, normalmente es un ritual que en, en sí mismo no sirve de nada, ¿vale? Porque el niño, como hemos dicho, no es consciente, no toma decisión y por lo tanto ese acto, ese ritual no le sirve de nada. En todo caso debería refrendarlo y de hecho en algunos casos sé que se ha hecho de mayor hacer un reconocimiento de adulto ya y en el público, en la iglesia, con la congregación, hacer un segundo bautismo de alguna manera como aceptación de ese sí sería válido, porque lo haces conscientemente, pero el otro no. Espero no haberme liado demasiado. Voy a intentar explicar este detalle. Si tenéis dudas, preguntas en los comentarios. Y nos vemos en el siguiente vídeo.